¡Ay, señor Pastén! ¿Cómo hay que sufrir en la vida? ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Un lunes. ¿Un Raúl, lunes? Lo conocías, ese tango, obviamente. No, no. ¡Qué belleza, ¿no? ¿El guacho se canta bien? Raúl, sí, Raúl la bien. Cap... Hoy está cumpliendo años, por eso lo... ¿Cuánto cumple? 87. Uh, todos cumplen, todos. ¿El sí se le está yendo al tacho ya? Sí, no, pero sigue cantando el hombre. ¿Cómo no? ¿Usted conoce? Usted está en Buenos Aires, ¿no? no sí. qué año 14? Eh, sí. ¿Talcahuano entre Córdoba y...? Conozco. Por favor. Sí. ¿Ahí ahora arrasabas? No, no, yo, yo iba a mirar el tango. Fíjate que nunca pude llegar, porque siempre pasaba muy tarde. Mira. Y lo cerraron a las 3 de la mañana. Claro, obviamente. Oye, lo alcancé a escuchar la última parte del Bernarigón. ¿Te de Rivero? Ah, claro. Edmundo Rivero. Ah. Tremendo. ¿Te gusta más Rivero que el polaco? No. Goyeneche. No sé cuál me gusta, me gustan todos. A mí como no entiendo mucho del tema. Entonces yo me gusta escucharlo. No. Lindo. No. música, el tango. Es... No, es que dice una promesa y después una traición es el tango. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es como tu equipo. ¿Cuál de ellos? <risa> Tengo varios. Será una porquería, ya lo sé. En el 2000 también. ¿eh? <risa> <risa> Nos vamos a meter a cantar tangos, ¿no? ¿Eh? Pero claro. Ahí está. No, este es Julio Sosa, ¿no? No, muchos, es dicen, muchos dicen que ¿El caso este es... no era uruguayo que este no jugaba la este... selección? No, no, ese es otro, Julio ese Sosa. es el hijo. Che, no, este Julio Sosa dicen ya. que era mejor que Gardel, ¿no? O sea, bueno, hay... Al final era uruguayo eso. o de francés. No, no te metas en eso, es un berenjenal eso, no, va a salir, no, no vas a salir nunca de ahí. Te vas a hacer odiar con todos. Pero a mí no me gustaba Edgar de... no sé, Muy agudo, ¿no? Sí. Muy agudo. Claro, este era mejor. Julio Sosa. A mí tremendo. Me gusta lo que cantan con voz de hombre. Y el polaco goyeneche, ah, ¿no? Sí, sí. Polaco, muchas dosis. Y claro. Hay mujeres que la... cantan muy bien también. Sí. ¿Cuál te gusta? La gata Varela es una, sin duda. Susana Rinaldi. Esa me gusta más. Tremendo. Bueno, por lo menos, esa, esa la, la ubico. ¿eh? La otra no la ubico. A la, a la gata Varela no la pero conoces. Es verdad que no la ubico. Bueno, te o sea, voy a traer mañana Mentir. Mañana te traigo, te traigo uno de la gata Varela para que la conozcas. ¿De acuerdo? Ya, hermano. Ya, hermano. ¿Qué novedades? ¿Todo bien? Todo bien, partimos. ¿Hablamos, eh... ¿hablamos de polla o no? Yo creo que para el final lo dejaremos. Dale. Muy Eso es un capítulo ingrato. Me encantó. Dale, vamos. Porque, A ustedes les fue bien esta <risa> semana. Bastante ¿no? bien. Cosechamos. Sí, sí. pues ya está. Dale. Atención, mis amigos, porque vamos de inmediato a lo que pasó en el partido de Bolívar con Oriente Petrolero. Un choreo, pero impresionante. ¿Eh? Ahí arranca el rey de copa. mirá ¿eh? lo van agarrando, le van cometiendo falta y después lo empuja. Eso es penal. Pero sí. sí. Pero el sinvergüenza del árbitro no marcó nada el Jordi Alemán. ¿Te puedes dar cuenta? Penalazo, papá. ¿Eh? Estaba 0 a 0 el partido. El rey de copa encaró, pasó, pasó, pasó. ¿Y? ¿eh? Y eso es penal. Y el tipo a un metro y medio, ¿te puedes dar cuenta? Semejante, fachate. pachate, hay que meterlo preso, este árbitro. ¿eh? Y otra vez contra Oriente. La mafia referil. La mafia arbitral. ¿Eh? Qué sí, tremendo. No, penal, sí. Ahora, si le tienen bronca a Platini, ese es el problema de ellos. Si lo pones aquí, me voy a torcer el coto, ¿ya? Más acá sería. ¿Eh? ¿eh? Entonces, eh, más o menos, ¿no? No, está claro. está da la instrucción del al aire, ya, ¿no? Está claro, está claro. Pero bueno, te das cuenta, ¿no? No, no. Eso es un robo, ta. eso es escandaloso. Mira, de ahí lo viene, le viene cometiendo la falta. Y el tipo siguió, aguantó la falta. Después me decían, no, que aplicó la idea de la ventaja. Y el empujonazo que le pegan en el área, mirá. Estaba bien la ley de ventaja hasta que lo hacen caer. Pero claro. Y dentro del área. Dentro del área. Sí, evidentemente. ¿Eh? Esto pasó Christian desapercibido. el no, no, ¿Ah? no, no, no, no lo vi mucho esta noche. En los deportivos no. no sí, lo parece vi. que mirás cualquier deportivo. Bueno, mira el nuestro. No, no, no, veo, veo. El pues, nuestro pues, es lo que hemos dicho, ¿no? Mira. Esto es un robo escandaloso en contra de Oriente Petrolero. Mira, che, qué increíble. ¿Cuál? Y al final Oriente termina, perdón, termina perdiendo el partido en los últimos minutos, ¿no? Que es eso es otra cosa. Pero esto pudo haberle cambiado el desarrollo del partido. Sin duda. ¿Y qué pasó al final con Sánchez? No sé si lo tienes. Sí, cómo no, pero claro, pues, todo con claro. calma. No, por favor, pero. Uh -huh. Es lunes, Juan. ¿Y? No, es un día difícil. ¿Por qué para ti es difícil el lunes? Sí, sí, sí, cuesta arrancar. ¿Te ¿Cuesta arrancar? Sí, un poco. ¿Te, ¿Te parece con la que arrancamos? Mira, mira. No, está buenísimo. Está buenísimo. ¿No? Sí, bueno, evidentemente. ¡Pena Lango! O sea, y de después de frente, tu amigo, árbitro, ¿no? y después tu amigo el que quiere cancha bonita y sale a decir que cómo le regalaron un gol a strong y eso. Sí, complicado. Complicado. El árbitro ahí a un metro, ¿no? Esto es un choreo escandaloso. Porque ¿No pueden robar así a la gente, hermano. Sí. Otra vez, Hervin Sánchez. Vamos a ver. Ahora, decime. ¿eh? Mira, va para allá. El brasileño quiere saludar. Uy. Dale, no lo saluda. No le da la mano. Ahora. Entre usted y yo, si yo quiero, lo saludo a usted también. Lo que pasa después es esto. Este es... Eh, a ver, Sánchez es un tipo que, que sale y se va. Ahí va a la tribuna, supuestamente, a saludar a los dos de gorro verde. Hay uno de gorro rojo que le pega un salivazo. Se queja a él de los insultos, pero yo entiendo que Sánchez va a provocar. ¿No te parece? Pero sin duda, ¿no? No sé uh -huh. qué hace ahí el técnico, ¿no? ¿Eh? Pero si esto es un. es tan común esto, que, que le griten cosas Pero cuando claro. uno sale, cuando uno entra. Es, es decir, más, nunca él fue a saludar a nadie. En Santa Cruz tiene una cara de, de loco, ¿ya? Eh, eh, que se enoja. Y después hasta se, enoja se pelea con, con, el, con el arquero, con roja. Claro, Rojas, ¿no? con roja, porque Darío le dice algo, eh, ¿sabe qué? Vamos, qué circo que te están mandando, guacho, algo le dice así. Claro, y el otro le dice, caja. Eh, se acuerda de los vampiros y le echan los ajos y, y, y termina mal o sea. pero terrible. allí hay un él es que va a provocar yo te digo gringo, es lo mismo que yo voy a la barra de Bolívar un día de partido y dije, que he hecho el que los va a saludar no es lo que me van a decir pero, no. seguro, pero seguro, es lógico, seguro. es normal imprudente lo de él, lo de innecesario, innecesario esa es la ¿no? palabra ¿No? y esto es un clásico pues que la gente te grite cosas, etcétera el que no está preparado para soportar este tipo de situaciones, que se dedique a otro negocio. Pero claro. Que abra una consultoría, no sé. No pero ve. es así, aquí es dar y recibir. Y Hermin lo sabe, es un hombre, pero por demás, experimentado, conoce perfectamente estas cuestiones. Y, y, es, es ¿Y le han dicho de crea. todo. Sí. Sí. ¿no? sí, sí. Complicado. Pero yo creo que ahí se enoja. Sí. Ahí ¡Ah, le te dice. Te sí. te, te, te. Lo que pasa es que el tiempo estaba ofuscado. Y él lo único que hizo, ¿qué fue? Tratar de decirle, termínala con el circo, finalmente. Ahí está Galarza también, ¿no? Vale. Está Sergio. sí, sí. Sergio ahí. Está buena esa, ¿no? Sí. ¿Esa, ¿te acordás de esta? Tremendo. En los tiempos de represión. Tremendo, tremendo. ¡Vecino! <risa> ahí estaba buscando a alguien que lo salve. No había nadie. El te circo fue de él. Ahí yo estoy en desacuerdo con él. Debió irse, ¿no? Tranquilo. Y si lo insultaba a Caire, el Caire se... Sí, ¿eh? Y ahí está. Supuestamente fue a saludar a los dos de... ¿Qué a, a los dos a las dos de gorra, porque no sé quiénes son, hombre o mujer. Y ahí después uno le pegó un flor de salivazo. Y ahí había alguien que grababa, ¿no? Registraba sí, todo no. ahí, uno de chamarra negra, ¿no? Que claro. filma todo. Y él le indica, ¿no? Filmalo ese, filmalo ese, ¿no? Ahí se enfocalo. ¿no? Que seguramente fue el que le escupió, ¿no? Le escupieron, en realidad. Sí, le escupieron acá. Le dijeron de todo. Pero no había necesidad. La, la no había verdad necesidad. es que es un... Porque después va el tiburón Paniagua y, y, y la gente no, no le dice nada a Paniagua. Claro. El tema es con él. Que Este, este se está poniendo muy atrevido. Claro. Cada vez peor. Pero cada, cada vez, vez, peor. vez peor. Este cuando era técnico más? de la selección boliviana de fútbol nos botaba el micrófono a nosotros en la conferencia, Porque eso éramos lo único que le decíamos que el equipo no ganaba. Este nos botaba el micrófono. Este es un atrevido. ¿Eh? Tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, en fin. Ya está, ya fue. Me imagino la frustración de Ervin, ¿no? Estaban prácticamente abrochando un lindo empate aquí en La Paz y, y, y te viene el gol dieron a haber hecho ¿no? un gol con la jugada de penal. Además, además, además. No Yo sé si se lo habrán reclamado. En desacuerdo a Erwin. que vos te podés calentar. ¿Y por qué no le da la mano al bolivarista, no? Ese es un. Seguramente no se lo habrán presentado. Él es obligación, él tiene solamente obligación de saludarlo al técnico, es que se acerca. Sí, pues tiene un en carácter el... tremendo. Ah, no, no, Erwin, ¿no? no Y no. le temen ahí, pues, ¿no? Clarito. Este... El... Más... Paniagua, Rolly Paniagua está asustado, Ese... Galarza ahí no, no actúa sí. mayormente, etcétera. Ese es más aburrido que mi suegra. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, ahí, ahí está. está. Bien, vamos. Y habla y conversa. Bueno, este capítulo hay que dejarlo allí. Después vamos a ver esto, que es un gol de, de Stronges en posición adelantada. Sí. Esto es un robo. Tremendo. Escandaloso. Igual que el otro. Sí. Sí, anunciaron ¿Ya? que lo suspendieron. Sí, a anoche, los jueces, lo ¿vale? anoche lo suspendieron. Mira el programa sí. de nosotros. No, pero lo vi que anoche... Te... Yo te voy a pasar un compacto para que te enteré. Ahí me enteré. ¿Ya? Ahí me enteré lo ¿Ya? que pasó. Sí. A ¿Vale? ver, ¿Vamos? vamos, por favor. Gol en posición adelantada. Mira, viene el pelotazo. Sale el joven centenar. Hasta ahí está y todo bien. Pero va a querer quiere sacarla, pegarle con la parte acordonada para que la pelota no vaya más de tres metros de altura bueno eso, eso le, los que sabemos le sabemos dar claro, la así. O sea, los jóvenes que, ya, que se dedican entonces, a entonces sí. se resbala y provoca esta situación de riego. no es la primera vez y mira vos viene el remate él queda a mal traer el otro como dice mi amigo el limeño se manda una flor de chalaca ya y adentro una chilena claro ahí está ahí pero está. ahí está Posición ese es el momento alaca, en el que lo habilitan en el que lo habilitan ¿no? sí señor ahí es Ahí es donde deberían haber habido dos jugadores detrás del arquero, ¿correcto? Esa sería uno, la línea. El arquero y uno. Sí. Pero aquí. No hay ninguno. Exactamente. Pero además pareciera que está en offside el jugador del Tigre, ¿no? No solo que está que no en posición la adelantada de Di El neta, golpe neta. de cabeza, cuando nace la jugada, ya está que adelantado. después desemboca en el gol, el tipo ya está adelantado. Ya está adelantado. Cuando va a recibir, porque recibe esa pelota con adelantada, un Adelantada, por favor, pongan, claro. corrijan corrijan el pie, por favor, compañeros. Adelantada, tiene que decir. Gol de posición adel... Es que ahora, viste, con se comen las palabras, ahora las se, letras. Están con hambre, ya son pues uh, las 10, ¿no? 10 y 20 están con hambre. <ríe> pero se comen vi un montón de sandu ahí. ¿Y eso cómo uno puede optar? ¿O hay que hacer una solicitud? <risa> Uno de mortadela había ahí, sí. espectacular. Ah, no te creo. Uh. Entonces no es hambre. ¿No le traen a usted? No, no, para nada. Se pasan directo la, al otro lado. Dale, Terrible. posición adelantada entonces. Los... Posición adelantada. Ahí está. Adelantada. Que fue un golazo, por cierto, ¿no? Lo hizo muy bien el, el, el delantero. Pero post, mira, ¿no? Mira, esa chilena. Mira, yo te voy a hacer una vez a vos. Eh. Ya ¿sí quisiera. Sí, no Pero, Pecho para adelante y pin para atrás. No hay problema. La que te puedo hacer es esa de vaca, por ejemplo. ¿no? Que le rompe la cabeza Eso a un es compañero. como dicen los cuates aquí. Eso es de ese chacra. Ahí está. Qué bueno. Bueno, ah, esto okay. no debió haber subido al... al esto marcar. no debió no, haber no. pasado. No. Sí. Y sin embargo pasó. El árbitro del partido y el... Lo revisaron del bar. cinco o seis minutos. Estuvieron viendo sí. la jugada, pero... Ni y ahí. les pasaron lo mismo que estamos viendo nosotros. Y así todos se equivocaron. Qué Entonces, por eso, ¿no? que, por eso que los cruceños se quejan y con justa razón gringo. ¿Por qué? Porque le dan una mano a strong le dan una mano al Bolívar, ¿ya? Y ahorita te voy a mostrar que también le dan una mano a tu este equipo Lourdes. No, Ese eso, es el eso, problema. No, eso no creo. No, no, más, por favor. Eso no creo. ¿Eh? A Lorwei no necesita que le den una mano. Pero se la dan igual. Yo no creo que strong se haya necesitado que le den una mano. Pero se la dieron igual. Uh -huh. El segundo fue de penal, ¿no? Del Tigre. Sí, sí, sí. Penal, clarísimo. Fue penal? Sí, penal. Eso es indiscutible. Clarísimo. Bien. Ahí está la jugada. En posición adelantada, un robo escandaloso en contra de los vendelotes. Bien, muy bien. Ya, ya, ¿Ya vale? lo sancionaron a los jueces VAR. Sí, sí, ya se fueron. Falta que los voten a los del Bolívar, los que dirigieron Bolívar Oriente. Esos son más importantes. Pero jueces. eso no revisaron en el VAR, ¿no? No, no revisaron porque Quedó. Pasa, no quiso. siga, siga, siga. Siga, siga, siga, siga, chica. No ve? Esto es peor, con el cuerpo del delito allí. No, no, no. El tipo, Este se ha suicidado. Y Resulta que el tipo se había pegado tres tiros aquí y según estos árbitros se suicidó, ¿viste? Es más o menos así. Terrible. ¿Verdad? Terrible. terrible. Le pegaron 60 puñaladas y dice que se, se suicidó. Sí. A no ser que se haya casado con una suiza. Esa podría ser la otra opción. Suicidado. Seguro. Bueno, vamos a ver eh, penal para Palmaflor que el árbitro Ivo Méndez no vio. Y los del bar no sancionaron. Aquí está, manifiesta, ¿ves? mira, está. ¿Con quién está jugando? Con Norway Ready. Penalazo que no le cobraron a Norway. Ahí va Ivo Méndez que la gente lo conoce. Cuando está Ivo Méndez, ya saben que esto no va a andar bien. Mira, ahí cara el brasileño, falta. Mira, mira cómo le pega la, la, el gambazo en las canillas para tumbarlo. ¿Te das cuenta? Bueno, tú dices, ok, penal, no hay problema, lo hubieran enchufado, lo hubieran perdido 4-3. Está perfecto. Igual ganaba Olwey. Sí, pero pero es cuestión, no no, es esa no, no ese es el tema. Mira, fíjate, en cara los había dejado ¿eh? y le pegan la patada. ¿Te parece? ¿Cuánto estaba el partido en este momento? ¿Estaba 0-0? Era primer, era el primer tiempo, creo, ¿no? 0 0 claro. Lo mismo que Oriente Petrolero. Claro. Son, son goles que te cambian, pues, el partido, ¿no? Sin duda. Es, es un tema, es un tema. Sí. ¿Qué le parece? Complicado. Claro. Entonces, ¿por qué los cruceños se quejan? ¿Por qué ellos hablan de un poder futbolístico arbitral centralista? ¿Por qué? ¿Porque le comparían goles a Díaz tronques ¿O no? ¿Porque no le cobran penales a Oriente? Y ahora esto, con Orwell. Curiosamente los tres están arriba en las tres primeras posiciones. No, no, yo hago de abogado del diablo. Está bien, está bien. Está Usted bien. sabe que cuando es, es. Y cuando no, no, está no, no bien, es, Está bien. O sea, yo Orwell no puedo después, decir que, que los cambas están reclamando cosas que no, no, no son ciertas. Ahí está la prueba. Me remito a la prueba, como pero después, el, después el Tigre metió cuatro, el Orwell metió cuatro. Pero por eso, si metía el metí al penal, hubiera sido cuatro. Ustedes, pero no, pues si mi abuela no se hubiera muerto, estaría bailando cumbia, ¿no te no, no. parece? Es que, es que el punto ¿Eh? es el siguiente. No se puede restringir el análisis a un error arbitral y pensar que por eso ahora el Tigre es puntero, ¿no? Me parece un exceso, honestamente. Porque el Tigre juega. ¿Cuántos goles ha hecho el Tigre? Yo, yo no sepa. estoy diciendo que no juega. Solo sí. estoy haciendo hincapié en los errores arbitrales que los vienen favoreciendo, nada más. No, tú has dicho al final... ¿Quiénes son los tres punteros del campeonato? Pero claro ¿Y eso qué quiere, decir? qué quiere decir? O sea que Los árbitros son los que han hecho los goles, no. los que han atajado, los que no les Tampoco, hicieron. Tampoco. Sea, Entonces, no... ¿qué sería? No, digo sí. que esta semana sí. ahí están los errores de los árbitros que favorecen a los equipos paseños. Correcto. O sea, moraleja, hay que ser puntero para que te ayuden los árbitros. O hay que ser paseño para que te ayuden los árbitros. Usted entiéndalo como sugiriendo? usted prefiera. No, no, pues, no, pero... no, no. Usted entiéndalo como usted lo prefiera. Pero me parece grave lo que estás diciendo. Es casi una acusación. No, no estoy diciendo... Le voy a empezar a buscar todos los errores arbitrales. ¿A quiénes son los equipos que los favorecen? ¿A los paseños? La mayoría. O sea, los paseños son campeones no, y pues, vienen... A ver, el Bolívar, la... sí. el Bolívar, el partido pasado. A ver, una serie de errores, de errores arbitrales en el terreno que hay que observarlo. ¿eh? En, en el tema de, de, de, del, del tarjeteo... De esto, cómo los van amedrentando a los futbolistas. No los dejan jugar. Yo no sé, o sea, el bar se supone que es para mejorar. Pero yo lo que siempre dije, alguien decía que los árbitros nuestros eran vendidos. No son vendidos. Son malos. De acuerdo, ok, está bien. Está bien. Pero últimamente están equivocando. Pero... Y, y todavía con el bar, o sea, está bien que yo me equivoque. Claro. Me puedo equivocar, ¿cómo no? Pero, Pero rectificas con el bar, parece. Es lógico. Está. Se supone que hay dos, dos ociosos ahí mirando la máquina, ¿sí? ¡Juega! <risa> Nada. Además, el árbitro puede ir a observar la maniobra. Tal cual. A eso es lo que voy yo. Curiosamente, los errores arbitrales favorecieron a los tres equipos paseños. Correcto. Lo que Punto. está haciendo el bar es más bien confirmar que los árbitros son. Son malos. Son malos, un sí. desastre. No, no tienen conocimiento del reglamento. ¿Sí? Eh, bien, Juan. Bueno. Claro, pero Dejame, ahora vamos mí, con la pollita. A mí me, me, me dolió que digas que están punteros por eso, ¿no? Eso, eso no, me parece un... Usted como buen paseño, lógico. Un ¿no? exceso, me parece un exceso. Está bien. Que bueno, en fin. El que está contento es el de allá, ¿no? Pues sí, ganó su Chocho, equipito. Chocho, ganó por fin y además se, se equivocaron cinco veces. Eh, vamos a ver la... Disculpeme, discúlpeme, la sorna creo que conmigo no va porque yo soy uno de los inventores de eso. ¿Eh? ¿Se, equivocaron? ¿Se equivocaron? ¿Quiénes se equivocaron? A ver. El arquero, no, la no, defensa... Tampoco, no, no, compañero, o sea. El arquero y la defensa de la U de Sucre, por eso le hicieron cinco. A eso vamos, me refería. Ya, veamos, por favor. Dale, ¿Vale? vamos. Polla. Ahí está. Partido 1, Universidad de Vinto. Nacional, Potosí, el Pero Deportivo... como en la guerra. Es que la Universidad de Vinto no había ganado nunca. Bueno, Primera vez que suma tres puntos. Seguro. Tiene cinco puntos en la tabla de posiciones. Nosotros, guiados por ese mal sentimiento de, del equipo deportivo, no, nos no, sumamos no, no, no. A ver, y perdimos los dos. Las estadísticas indicaban que Nacional, que está tercero arriba... En la tabla de posiciones debió haber, en la general, debió haber ganado este partido. Clara no, no prueba de que las estadísticas no sirven para mucho. Así es. Tomayapo-Aurora, el Deportivo dijo local, Tomayapo, ¿Cierto? nosotros habíamos apostado por Aurora, ganó el Deportivo. Sí, un punto. Independiente Real Santa Cruz, el Deportivo dijo gana local, nosotros habíamos dicho gana visita, segundo punto del equipo deportivo. Tercero, Royal Party Strongest. El Deportivo había dicho que gana Royal Party. Nosotros dijimos que gana el Tigre. Ganó el Tigre. Acertaron ustedes. Dos a 1 2 claro. a 1 Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente página. Ahora me va a decir que el penal, que hubiera cambiado, no sé qué, pero bueno. En no fin. No, no, estoy diciendo ya nada. Está. no, no, no, digo. Bien, Bolívar, 1, Oriente Petrolero, 0. Deportivo había dicho que ganaba Oriente. Nosotros dijimos que ganaba Bolívar. Por tanto, un punto para nosotros. Dos a dos. Dos a dos. Wilstermann U de Sucre. El Deportivo dijo que ganaba la U de Sucre, nosotros habíamos dado empate, así que perdimos los dos. Seguimos 2 a 2. Siguiente partido, Palmaflor, Always, habíamos dicho, el Deportivo dijo empate. Sí. Nosotros dijimos que ganaba el Always. Ganó el Always, por tanto, tres puntos para primera edición. 3 a 2. Y el último, Blooming-Wavirá, 3 a 1 ganó Guavirá. El Deportivo había dicho que ganaba Blooming, nosotros sí. que ganaba Guavirá. Hicimos nuestro cuarto punto. En síntesis, 4 a 2 fue la... Paliza que les dimos a los del Deportivo. No, no, Fecha que, 11, por si acaso. lo que a mí me conmueve es que sí. el productor cada vez sabe menos de fútbol. <risa> ¿Eh? Qué fácil echarle la culpa al productor. Pero usted, ¿no? ¿Acaso Qué el productor fácil. no es el que dice quién gana? No, o, no. ¿O usted se va a adjudicar el, el triunfo de, de los de la primera? o No, ah, eh, no, no, por supuesto que no. Yo, mi, mi humildad me impide una cosa semejante. Yo es la mía también, yo no tengo sí. nada que ver en el entierro. <risa> Yo le pregunto, es más, la próxima vez se la voy a traer hecha. La tabla le voy a decir, por favor, a la gente que trabaja con nosotros sí. que, que la haga. Se la voy a alcanzar. Mañana ya hay fecha, ¿no? Sí, señor. Mañana, mañana arranca la, la fecha 12, tremendo, sí. no no para este campeonato. Es la fecha 12. ¿sí? Los Leones Blancos del Pajonal empiezan con Royal Party, exactamente. Sí. Luego Oriente Ude Vinto, tendría, Oriente Ude Vinto. tendría que ganar Oriente, ¿no? Se Sería supone, lógico. Bueno, mañana vamos Pero a la van playa. a jugar de, de local? ¿Oriente sí? Sí, es local Oriente. Cruz. Debe ¿Qué, ganar ¿Qué te Oriente? pareció lo de Ude Vinto? ¿Es, es eh, la mano del nuevo técnico de, del paraguayo que, que agarró el equipo recién? ¿O no? Yo, yo no creo que eh, estos hayan aprendido a jugar fútbol en, en 48 horas, uh -huh. ni, ni la mano mágica de un tipo para, para determinar. De acuerdo. Yo creo que los futbolistas son una raza especial y son una manga de camarilleros todos que cuando quieren jugar, juegan. Y que cuando quieren hacerle daño a la institución, se la hacen. Porque yo no puedo entender que un equipo durante 10 fechas no ganó nunca. Y de la noche a la mañana le gana a Nacional y con un resultado contundente. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Quién es Godoy? es eh, eh, eh, Johan Cruz? ¿Qué sé yo? Uh -huh. es eh, Gringo González, Juan Pastel. ¿Quién es ese el muerto ese? ¿Eh? No, no, estuvo en Olways, lo hizo bien. ¿Pero qué? Lo hizo ascender al Olways, lo hizo sí, cosas, era. ¿no? A Orwell es, lo hacía ascender usted, cualquiera, no, con no, el tampoco. equipo que tenía, sí, por favor. Era, era un buen equipo. Después pero... le dieron el equipo para que lo dije en primera división y fue un desastre. ¿No? Uh, Entonces, más o menos, también. Más o menos, no le tuvieron paciencia. No, pero qué paciencia le vas a tener. Bueno, está bien está, ¿Eh? bien, está bien. Y eh, eso que este era la familia, preparaba el desayuno a los costes de la mañana. Entonces, imagínate, si este no, no le dieron chance. Entonces, yo no creo que de la noche a la mañana. Lo haya cambiado el equipo. De acuerdo. Hay dos o tres que seguramente al gordo, al. Pues hombre, pues no lo consentían. Al perdieron. Al perdieron. No Entonces esto cambió, De se acuerdo. fue y empezó a ganar. Ya está a dos puntos, gana el próximo y el que se va a terminar yendo a la segunda división va a ser la U. Parece, ¿no? Sí. Por, por ahí va la cosa. Parece. ¿Y es que ni presidente Bilster? Sí, el, el arquitecto Yesquine. Ahora ya tiene que, ahora sí es Hoy Ya tienes que empezar a mollar. El 24 es posible que ya el TAS determine que hay que pagarle doscientos mil dólares al patito Rod el patito Lucas, le decimos nosotros, ¿sabes cómo le gustaba el Lucas ese guacho? ¿Ya? <risa> el patito El patito Lucas, Luca. no, no es Patito Rodríguez, el patito Lucas, son 200.000. mil, al técnico, ¿te acuerdas del chileno que estuvo Ponce? Ya que también lo votaron. Ya. Ahí tenés tres 380. Ocasiones. Sí, y hay un brasileño, no me recuerdo que creo que es el 9, un, un centro de atacante... Ya. que es mil. O sea, son casi 40.0 o cuánto sería? ...300... Casi 400... Casi 400. Ya. Y la otra deuda de que ya está, en estos días tal vez tienen que solucionar cerca de 70.0 de los jugadores bolivianos. Es un millón doscientos. Pero casi le van a sobrar 30.0. Si él dice que tiene 1. 500. Entonces, ahora lo vamos a ver. Porque ya está bien, podés hipotecar tu departamento. Pero después, ¿cuánto te van a poner tu departamento? ¿40? ¿Y después de dónde vamos a sacar el resto? Es más, ahora ganaron tres puntitos, está subiendo, pero no tiene todavía chance de estar en zona de Copa Sudamericana. Está lejos todavía. Está lejos todavía. Sí. Entonces, por lo menos, si tenés una sudamericana, podés siquiera emprenderla la Sudamericana. Va a estar o sea, más lejos ahora porque juega con el Uruguay, el. El jueves, ¿no? No, Olguín no, se supone que le tiene que ganar. ¿no? Aquí, ¿no? Juega sí, el no, le debe ganar. Sí, va a ser complicado. Y eh, Es más, Olguín juega con dos menos, igual anduvo bien en Cochabamba. Jugó con Chumacero y con Galindo. Pero Chumacero fue la figura del partido. Pero te das cuenta, eso de la televisión no tiene ni idea de fútbol. Pero hizo no sé cuántas entregas, asistencias, no sé qué. Hicieron una, una estadística para justificar. Uh, sí, lo que pasa es que hay alguien que le está dando manija para que lo llamen a la selección. Así es esto. Algún representante seguramente ha fichado con alguno de los representantes de algunos programas de la televisión. Y esto así es fácil. Qué Un tiempo que, que no pasa nada. Eh, entonces, eh, después en otro en, o, en otro partido también eligieron a... no sé yo no sé cuál es el concepto para elegir al el mejor jugador, ¿no? Porque ni, ni gol hizo chumacero, digamos. a veces Es más, más que estorbó. Metro. Porque si él hubiera llegado a dos jugadas de centro y las hubiera llegado a tiempo, hubiera hecho goles. Pero llegó tarde, al otro día. Entonces fueron jugadas que... El, primer, el, el, el primero en el segundo tiempo, el primer gol, el que hace el chico este que, que había ingresado... al Algarañás, que es una buena jugada, se abre y define. Es una pelota que la pierde él, pues es que él la pudo haber empujado. Entonces, más bien que... Always, fue consistente y no necesitó, digamos. Palma Flor hizo un gol y después se va para atrás. No entiendo. Le ganamos 1 a 0, güey. Hizo el gol ¡pish! y automáticamente. Claro. Hasta que lo echaron al, al capitán, ¿no? Pero... bueno, En eh, este, el primer un minuto del primer tiempo lo condicionaron a Amarilla. Y por una falta que no era. Y después sí estuvo bien expulsado. No, las cosas como son, ¿no? De acuerdo, ya. de acuerdo. ¿Viste no, el penal, penal estatua, viste? Lo, lo pasaron anoche, no No vi ¿Cuál? esa parte. El penal estatua. ¿Cuál es eso? A, te voy a mostrar ahora. A ver. Es una, una ejecución. Nunca había visto una cosa así tú, en tus largos años de, de carrera como periodista deportivo. No sé si has visto alguna vez una ejecución de este tipo. Habíamos visto la cabadiña, ¿no? Que es famosa, ¿no? Es la, Esa picadita que le hacen al arquero. Pero esto de la estatua realmente es primera vez. Fíjate, Juan, fíjate, Juan. Mira, mira lo que hace el tipo, Mira. Parece que está congelado, pero mira, sí. hay movimiento, fíjate. No, así así se animal? jugaba antes el fútbol de salón. Pero mira, para mira, patear el penal tenía que... que poner el pie base, se Pero mira, eso. mira el tipo cómo la puso. Qué increíble. Claro. No, no, pero gringo, antes se el, jugaba el fútbol eh, de salón. Tienes razón. Y para patear el penal Tenías que era tener con pie, pie base. Tal cual, Ajá. tal cual, tienes razón, ¿cierto? Mira, el tipo congelado. Sí. Y de pronto, pumba. Ay, bueno, ahí se la agarraron. Pero en el otro... ...la convierte, ¿no es cierto? O sea, es un tipo sí. que frecuentemente hace esa, ese tipo de ejecución. Mira. Tiene mucha fuerza en la pierna, ¿no? Mira, fíjate, fíjate, fíjate, mira, pero se paraliza. Es seco, ¿no? Se paraliza, fíjate, estatua. Yo la hago así y me calambro. <risa> <risa> Te tiene que llevar así al hospital sí. con la pata levantada. No, no, ¿no? hay oh, Como la... A ver, como ¿cuál el, es? Como este es un fenómeno. Como bro. las grullas. Por culpa del bellaco este, día que perdió la chance de pasar a la próxima ronda. Este es un canalla, velo sabes cómo la regaló esta, no? Qué barba. ¿Te acordás barba. de esta, no? Qué barba. ¿quién quiere? Ah, no, vos en Estados Unidos. De Harano, no? No. ¿Quién es este? Ese es el panameño. ¿El, ¿El panameño? Blackmore. Blackmoor. Ah, Blackmoor. claro. Qué pena. En fin. Se perdió igual otro. De los grandes cráneos que han perdido penales. Me acuerdo uno con Defensor, que lo perdió Reynoso. Ya. Era la pasada a octavo. Y se perdió Strong en esa época. No era mucha plata, pero eran 180 mil dólares. Qué loco. Y ahora con este se perdió un millón. ¿Con Blanco? Preso? Sí, con me, blanco. Acuerdo, me acuerdo. Esto hay es que meter los presos. O sea, ¿viste? Yo le pido disculpas, yo asumo. Ok, asumí, devuélveme la plata. pues ah, ¿O no? Claro. Debiera. El Debiera. técnico dice: No, yo me hago cargo, yo asumo la responsabilidad. Pagabó el sueldo entonces? Seguro. O sea, es John Venture. A ver, hagamos un John Venture, ¿no? Uh -huh. No bueno, es así. Algo De más ¿Te quiere, Una, ¿te una última consulta: ¿qué impresión te dejó Costas? Mucho show. Uh -huh. Muy bien Está bien ¿Quieres irte con un tango o con un bolero? Oh. uno de Leo Marini, un bolero Por tengo, fa... No, tengo, un, tango. Tengo, un tengo, tango tengo otro tango que es del, <coughs> del Andrés Calamaro Que se llama Como dos extraños O sea, como nosotros dos Algo parecido, no tanto así, pero muy parecido <risa> Eh, que nos junta la pasión del sí, fútbol. Bueno. tal cual, exactamente. ¿Lo tienes al, al, al Andrés cantando? No, no, el Andrés Calamaro, como dos extraños, se llama la canción. sí La debes tener ahí en tu carpeta, búscala, esto no estaba preparado, televisión en, en directo, en vivo. En vivo, ¿sí? vía satélite. Exactamente, a través de Radio Bartolina Sisa, 99. Ah, hay que mandar un abrazo, nuestro me mandaron un par de mensajes a los sí. muchachos que nos estaban escuchando en la radio. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí. Buenísimo. ¿Quiénes son? No, no, que te escribe, Te escuché en la radio, estaba yendo gente. al trabajo, te escuché. ¿Qué ¿Por qué no lo transmiten por Facebook, me dice? Sí. No tengo idea. Sí, vale. porque no podíamos poner esta música la por cobardó, ¿Te acuerdas de esta? La soledad y el miedo enorme de morir lejos Pero, de ti. Yo me sé cuatro o cinco Qué no, ganas no. tuve de llorar. Junto a mí. Porque lo escucho a este yo y creo que yo lo puedo hacer ¿también? Sí, no, sí. Es que es Andrés Calamaro, no es cantante de tango precisamente, ¿no? ¿Qué canta este Calamaro? Este Calamaro, a ver, ponle algo que canta. La flaca, por ejemplo, ¿no? Flaca, esa sí la conoces. La habrás bailado. No, la flaca, ¿cuál la que dio a la vuelta. El, el, el de la misma, la mismita, ah, la mismita, claro. sí. A ver, dale flaca. ¿Cuál la media de esa. Sí, eh, yo... la misma, exacto. Sea, estamos hablando de la no. misma flaca. Ahí. Tus puñales por las Ahora sí. ¿Te acuerdas cuando se bailaban ya así? Sí, me acuerdo Claro No se moría ni un guacho de tórtico. <risa> Son bonitas Ay, canciones sí, pero... Bueno, bueno Juan, A usted le gusta mucho la música argentina, ¿no? Eh, la música me gusta mucho La música en general ¿Usted? Su sueño era cantar en los chachaleros, me imagino <risa> <risa> No, no, no, yo le, yo le pregunto ¿No? ¿Eh? Habíamos dicho no agresiones. Más. No, no, pero es verdad, pensé, <risa> si al final no tiene un sueño. Sí, no, no, tampoco tanto, ¿no? no la verdad es que no, no, no era la idea. Te voy a traer mañana una canción, a ver. que es la número uno, ¿Dónde? Hace, hace un mes, en el mundo. No hay una ¿Qué canción más escuchada. Ya te voy a dar los detalles, pero vas a, vas a delirar con eso. Te, te pongo la firma, ya te, te lo estoy adelantando. Mañana te voy a recibir número con la Número uno en el mundo. En el mundo, la canción más escuchada, Top. más difundida, la más... Ah, esa no hay es, quien tiene que ser esa despacito no, no, nada que ver Despacito quedó atrás, lejos Mañana te la voy Cerquita. a Cerquita. Te, te vas a acordar apretadito <risa> pues Tiene que ser así, no me va a poner esas cosas así Que a mí no me agradan. ¿sí? De esa música eh, complicada Que es eh, raya eh, En la inmoralidad Ya, me has pedido demasiado No, no, de esa no quiero a Algo de eso va a haber No, no, es el, no, este es Chancaca al lado de eso ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a escuchar? Mi televidente las abuelitas se, se, se sonrojan con eso. ¿Eh? <risa> Le mando un abrazo a todas ¿no? nuestras amigas que están en nuestra sintonía. <risa> ¿Qué Decime bien? que bueno te una abuelita por ahí, ¿o okay. no? Eh, no. ¿Eh? No. O sea, ¿tú no. no quieres que te vean las abuelitas? Me encanta que me vean las abuelitas. ¿Entonces? Sí, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. No, no digo nada. Ya ¿Tú eres hace... abuelito también? Pero por supuesto, ah, a mucho orgullo. Está bien. Hace mucho tiempo además. Ah, qué bien. Pues también, ¿no? No, no, yo no estoy preparado para ser abuela. No, seguro. <risa> Pastén, pastén, pasó por acá. 10.43, tenemos que hacer la pausa. Enseguida venimos, tenemos mucho más para compartir. Estamos en la primera, ¿sí? Nos vamos con el tango, ¿sí? Le dejamos el tango entonces. Rechiflado en mi tristeza. Pastén, postén, por si acaso, ¿sí? Futuro cantante de tango. Acuérdense lo que les digo.